¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a revisar la historia de una de mis figuras que más me gusta. Es un Kaiju. Este es en Satan Beetle. En este capítulo, Satan Beetle es la mascota de Alien Clean quien ambos vivían en el planeta limpio, hasta que un cohete experimental enviado desde el planeta Tierra chocó accidentalmente con él. Como represalia mandaron a Alien Clean junto a su mascota a destruir la Tierra. Satan Beedle apareció en el cielo y aterrizó en el suelo para destruir todo lo que estaba en su camino. Y fue cuando Ultraman Leo comenzó a luchar con este gigantesco kaiju, tipo insectoide. ¡No! Ultraman no tuvo problemas para vencer al Satan Beetle, arrancando sus alas y terminándolo con una patada de Leo, provocando que del cuerpo de este kaiju brotaran chispas antes de explotar. esta figura es el personaje de Satanville que es un Kaiju que sale en el episodio 25 de Ultraman Leo en 1974 en lo personal me pareció muy bonito ya que tiene la figura como lo dice su nombre pues de un escarabajo pero si lo revisamos bien tiene forma entre escarabajo y mosca es uno de los monstruos más extraños que he visto, digamos que en Ultraman siempre conocemos pues kaijus tipo reptiles, no dinosaurios, sin embargo este es de los más especiales porque es un insecto, es un kaiju insectoide. Y lo tengo en dos colores, hoy vamos a conocer aquí la historia de este Satan Beagle. Satan Beagle contaba con diversos poderes que lo hacían bastante peligroso, entre estos se encontraba su gran habilidad para volar, sus brazos estaban cubiertos de puntas afiladas para golpear y herir a sus víctimas. El disparo de gas venenoso desde su mandíbula y además podía disparar una ondanada de misiles desde las cavidades de sus costillas y pecho. En la serie de Ultraman Leo es en la única que apareció este Kaiju que tiene una morfología bastante especial. Tanto que nos hubiera gustado que tuviera más apariciones. Este juguete del Satan Beetle es una de las cuatro figuras que se hicieron en la línea de juguetes Ultraman Leo. Fue lanzada por la marca japonesa Bandai en el año de 1989. Hubo diversos colores como negro, gris, naranja y además tiene una altura de 17 centímetros. Este es uno de los primeros kaijus que obtuve. Llegó en un lote de juguetes japoneses desde Estados Unidos por lo que entró por Tijuana. Desde allá me lo mandaron. Me costó 40 dólares y con este comencé a coleccionar callos de 17 centímetros. Y es que me gustó bastante. Su figura entre escarabajo y mosca lo hace ser un ser extraño. Digno de mi colección de monstruos y criaturas raras. Además por ser de 1989 lo hace vintage, juguetes que son rescatados para guardarlos como futuras piezas de museo, para que nuestros hijos o nietos puedan conocer y admirar lo increíble de estas figuras que fueron hechas para jugar, más que para coleccionar. ¿Qué les pareció la historia del Satán Bidu? Está increíble, ¿verdad? A mí me hubiera gustado poderlo ver en otras ocasiones, pero nos conformamos con la figura que es bellísima y les voy a seguir trayendo las historias de más monstruos, de más juguetes que tengo de mi colección para que vean qué interesantes están, de dónde salieron y qué marcas son, dónde los pueden conseguir, etcétera. Si alguien está interesado en iniciar una colección como la mía de monstruos, de criaturas, de kaijus, etcétera, mándenme un, un whatsapp, vamos a hacerlo por whatsapp, porque nada más la gente que quiera adquirir alguna de estas figuras, la vamos a poder hacer por whatsapp, ¿no? No, no me manden sobre otros temas. Les voy a dejar aquí el número, aquí va a aparecer el número, para que ustedes me manden un whatsapp, si están interesados en adquirir kaijus, ¿por qué kaijus? Porque tengo ya en una bodega pues algunas eh, piezas repetidas y entonces se las puedo eh, pasar para que ustedes también vayan formando su propia colección. Así que ahí está el Beetle. y vamos a tener muchas historias más de los kaijus japoneses y de monstruos, de criaturas extraterrestres y demás para que podamos tener en casa pues... Nuestro salón de monstruología. Mi nombre es Osla Castro. Mándenme ahí el WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video de juguetes. Y suscríbanse a este canal, por favor, para que pronto lleguemos a 100.000 mil suscriptores y pueda seguir haciendo este tipo de videos. Un abrazo.